Consciente y también preocupado, parte de esa preocupación del Estado es por acá, el frente de policía. El alto mando está al tanto de la situación, la hemos externado la situación violenta que se han necesitado en los últimos meses en, esta, en este municipio específicamente. Por lo tanto, todas las medidas eh, preventivas, eh, diligencia en cuanto al reforzamiento de la seguridad de San Francisco, de la mano sobre todo de la comunidad, todas las autoridades aunando esfuerzos para garantizar y, y mejorar sobre todo la convivencia pacífica en esta nuestra provincia. Nosotros estamos comprometidos sobre todo con la verdad, la transparencia, es el norte del accionar de todas nuestras instituciones, de la mano un presidente empoderado y sobre todo preocupado y que todo accionar debe ser eh, basado justamente en la ética y la transparencia de todo funcionario público en nuestro caso ya estamos haciendo el levantamiento correspondiente que necesitamos en San Francisco Macorís de personal, de recursos logísticos, más vehículos eh, trabajos de inteligencia para determinar y, y eh, focalizar esos focos delincuenciales que han estado ah, arrojando grandes o varios casos de muerte, precisamente producto de conflictos sociales, pero sobre todo la violencia ha imperado y eso hay que controlarlo. En lo que respecta a los hechos acontecidos, lamentables, injustificados y sobre todo reprochables, la vida humana debe ser respetada. Nadie tiene derecho a disponer de la, de la vida de los demás, no importa la situación que se dirima, por lo tanto, garantizamos, nos comprometemos, esos autores serán debidamente perseguidos, procesados, de la mano sobre todo del debido proceso, pero sí les garantizamos que serán llevados ante la justicia como debe ser y que respondan por esos hechos cometidos. Recientemente hubo un cambio del director regional de San Francisco, nosotros confiamos en el trabajo del general de trabajo honesto está ahí, por lo tanto, confiamos en esa...